¿Qué tal ahí a todos? Es Capster desde NBA Motherfucking Records 1341.com en la casa. Panitas, el día de hoy estamos en perform. Ya hemos pasado por sample, por sequence, hemos hecho algunas de las cosas ahí con algunos samples rápidos que hemos escogido, Muy, hagámoslo ya. Pero se trata de ir avanzando, de ir conociendo la interfaz Y conforme van viendo y aplicando lo que vieron en estos tutos Seguro que ya están al nivel en este momento Ya el resto es oreja y gusto De eso se trata y es como en la música, ¿ok? Así que familia, pues nada, hoy estamos en la sección de perform Ya tenemos aquí, le podemos decir eh, Bueno, en sequence tenemos una secuencia muy básica Pero la tenemos <música> El día de hoy lo que vamos a hacer en perform es venir a aplicar esos efectos que vimos ahí por ahí esquineados en el pasado tutorial, pero que hoy sí lo vamos a invertir tiempo para que conozcan de qué van. Este es el cutter. La cuestión es que esto es una consola de efectos, Parse que usted tiene a disposición para añadir si usted desea, pero sobre todo se trata de venir a decirle cómo y qué es lo que quiero grabar en el modo canción, por ejemplo, al momento de querer grabar en el modo canción. Aquí hay muchos efectos y tenemos donde dice Vanilla, que es este, y el Strawberry. Sí, aquí en el Strawberry tenemos el Vibro Flange ¿sí Pero el Vanilla Tiene por ejemplo crush, Pitch, Camp Otros tipos de efectos Vamos a darle play También puede ir para arriba en el Pitch Reverberancia. starter Para los más efectivos. Gain. Sin destruir la melodía. Porque no la está destruyendo. Está haciendo puertas. Filtros, me paso bajo, compresor. hay gente que lo usa mucho, yo trato de no usarlo en lo posible porque eso ya lo resuelvo en, en postproducción pero hay gente que usa el compresor y es válido, pueden usarlo, claro que sí pero a veces puede ser y suele ser muy destructivo um, Talkbox también está, claro que sí ok, aquí la cuestión es vienen al menú, en la parte superior ya saben la esquina superior derecha y escogen qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, bueno, yo quiero grabar un loop así para liberar el efecto, sí o okay, qué, ya no quede con vibro French siempre, sino que quiero que quede una seccioncita así nada más. Eso se puede hacer, claro que sí. Usted escoge qué quiere hacer. Primero escojo, ah, quiero, por ejemplo, de estas dos que tengo, no tengo más, no tengo más. Aquí tengo la primera. Sí, quiero que esa lleve Vibre French entonces digámosle que resample loop resampleme ese loop recuerden acá arriba es donde están los loops ¿sí? eso es la sección de los loops o las secuencias no se les olvide eso ok resample loop resamplea y me trajo a la sección sample a buscarme en el espacio disponible el primer espacio disponible en ese cajón que es este ahí me lo puso ¿Por qué no lo puso acá? Pues porque ahí hay uno ya ocupándolo Pero el más disponible que había era este aquí debajo Y si vengo a Perform Ya me quitó el Vibro Flinch Si se fijan, mire que ya no lo tiene Estaba por acá, ya no lo tiene Y quita el Hold Ok, me libera espacio en la máquina Me permite seguir trabajando Ya con este lo puedo incorporar a mi mezcla Ya puedo hacer aquí divinamente Por ejemplo, puedo copiar esto vengo acá y le digo elimíneme esto y esta es la secuencia entera de eso que acabamos de exportar que es esto mismo Pero sin viral flinch, pueden ver la diferencia. Con vibro se pone low-fi la cosa, se pone low-fi. Bueno, pues eso es básicamente, parse una de las formas de, de cierto, de jalarse como un efecto y una cosa que ya la tengo ilística, pam, la dejan ahí ilística, no hay problema, pueden seguir trabajando, creando más tableros, más cosas, más loops, que de eso es de lo que se trata. Eh, parse, ¿cómo se guarda? Entonces, vienen ahí al menú y le dan en Save, donde dice Save, debajo del Load y encima de Save As, o sea, <ríe> ya saben, ya me entienden, Save. Ok, aquí... Y le van a poner el nombre a la canción. Que ustedes quieran. Yo le voy a poner. Testuto. Sí. Eso es lo que voy a poner yo acá. Y le vamos a poner una rayita. Y vamos a ponerle el BPM. Eh, este es de 90.2. Para que uno sepa pues de qué va eh, la velocidad del, de este instrumental. Ok. Ahí queda guardado. Si vuelvo y le hundo las tres rayitas del menú. Me sale acá al frente. Dice Song. Testuto. Slash 90.2, lo que acabamos de poner El tamaño actual que es 4.51 megabytes Y el espacio disponible Ese es el espacio que me queda para seguir trabajando en el Koala Ok, listo Aquí tenemos también cómo salirnos en Perform Para eh, poner los efectos en Record Song Por ejemplo, vamos a grabar algo en Record Song Dice, la grabación va a empezar cuando usted presiona Play y para cuando usted presiona play, sí, en la juega pues, ahí lo vamos a hacer, para que ustedes chequen una pequeña muestra, para ustedes con mucho cariño, de cómo funciona esto, si se fijan abajo hay un micrófono, dice que está cero todo, vengo acá, me posiciono primero, y sin importar yo qué haga, él no arranca, hasta que yo no le dé en sequence, venga y le dé play, el botón de play, entonces me aseguro primero de qué va primero. Entonces, digamos que ahí va, por ejemplo. Entonces, le voy a dar play y van a ver cómo abajo arranca la grabación. eso va sonando yo puedo claro que sí. yo puedo ir haciendo cambios en performance Y listo, digamos que a esa fue y sí. Y aquí le vamos a poner: bórrame, bórrame, <ríe> bórrame mucho. <ríe> Ahí les va a llevar a decir a dónde lo quieren guardar. Si sí, señores, listo, escogen su carpeta, lo guardó. Si van y chequean el archivo, pues así va a sonar como lo hayan hecho. Esa placa de audio ya no se puede separar, no pueden extraer nada por aparte, tengan eso muy en cuenta, pues, porque de pronto quieren mostrarle a alguien un beat, es la forma en la que yo les muestro muchos de los beats de Koala Sampler que se han hecho, muchísimos, ya no a nivel tutorial, sino a nivel de, venga, les muestro cómo lo hago, este es mi estilo, este soy yo, this is my shit, my skill, y ahí es cuando yo lo hago en record song, pero si yo quiero venir y decirle, por ejemplo, no, expórteme, expórteme todos los samples, todos los samples es stems, entonces es ya todo por aparte, ya todos los samples es bombo, charles, caja, samples, cuadritos, todo, tin todas las secuencias o eh, el, un solo sample, ¿sí? O sea, es, desde ahí, desde export, es vital que vengan a, a mirar primero, a fijarse qué es lo que quieren hacer ahí. No, yo lo voy a tratar por canales después en, en, el, en el Logic o en el FL o el Enableton o en donde fuera. O me lo voy a llevar en, en archivos porque lo voy a importar a la S2400 o lo voy a importar a la MPC o lo voy a importar a la SP o lo voy a importar en otro sampler o en un PO. o ¿Sí? Lo que ustedes quieran, pero lo van a requerir en Stems. Esa es la opción más brutal. Entonces ya saben que tiene que ir a all Sequences o Old Samples. Dependiendo si quieren todos los archivos para crear desde cero o todas las secuencias para armar en otra parte. Espero, parceros, que les haya gustado este, este tutorial, este pequeño, porque este fue más pequeño este pequeño tutorial de Koala, Parse en la parte de perform y que hasta el momento, con lo que están viendo, ya hayan podido por ahí armar una que otra cosita. Me tramaría mucho, Parse si ustedes están de acuerdo, poner ahí en los comentarios, déjenme saber, para saber si les hago un espacio en la página, en el bitside1341bits.com. Para que escuchemos las muestras, me las envíen a través de un correo electrónico, eh, por link de descarga, ustedes las alojan en un servidor, me envían el link a un correo electrónico, no sé qué les parece la idea, por eso les digo, me comentan en los comentarios y los colgamos en la página para que la gente tenga un sitio donde escuchar y ustedes también. Y podemos ir llenando eso ahí de bits para que la gente se anime, parce, y le hagamos una locura de lista al Koala sampler ¿Qué les parece? Las re mejores se cuidan, ya saben, suscríbase al canal, like al videito parce, si le está aportando, y un abrazo. Si tiene preguntas, parce, bien pueda, adelante, no se le olvide, ahí le dejamos en la descripción información para que se contacte, o también en los comentarios, no hay ningún problema si la pregunta la hace pública, parse y es con respeto, claro que sí, con respeto le respondemos. La re mejor es un abrazo y ya saben, iniciando durísimo el 2022. Me despido, es Capster. ¡Bias!